Hola gente de youtube, aquí me en un mini tutorial que les regalaré con respecto a esta consola llamada la F360 pero no es el problema la F360 es el problema que es de 4GB, el de 4GB no da problemas porque en este punto la Microsoft prometió regalar unos jueguitos unos jueguitos, cada eh, dos o tres jueguitos por mes entonces si tenemos esta consola como la que vemos ahí en pantalla No podemos descargar los juegos sino que nos quedamos cortos con los jueguitos Bueno por lo que venimos viendo han regalado primeramente Fable 3 Han regalado el Halo 3, el Assassin's Creed 2 también han regalado el Crackdown y últimamente regalaron el The Racing 2 que está muy bueno porque ya lo probé bueno lo primero que tenemos que tener un pendrive si lo tienen de de mínimo mínimo si se quieren descargar uno de los juegos que están actuales para descargarlo de 6GB máximo eh, cuanto les llegue pero el problema es que el efo te limita se limita espacio porque no es una no es un no es una memoria que es de la Microsoft entonces yo utilizo una de 250 gigas que me va muy bien pero me limita que puedo utilizar de la memoria puedo utilizar solo 50 gigas entonces me descarga unos jueguitos uno que otro pero me va bien bueno eh, después de eso ingresamos nuestra memoria o nuestro pendrive en la parte trasera de la x360 luego de hacer esto nos eh, nos aparece después de que vamos a configuraciones eh, administración de dispositivos ahí te va a aparecer un, un dispositivo que dice no formateado entonces lo formateamos si es que no tiene ningún documento personal o lo, lo, lo guardas y, y lo formateas entonces después de que te haya formateado te, te va a limitar el espacio ojo si es un disco duro si es un pendrive te va a dejar todo el espacio que tiene el pendrive entonces después de esto ya podemos descargar todos los juegos gratis y eh, después de estos días le, le explicaré un tutorial como cómo tener eh, dos días de gold eh, gratis bueno, espero que les haya gustado mi, tutor, mi tutorial, eh, dale like, suscríbete y eh, haré muchos más videos de, de este tipo, aunque mm, prefiero hacer los videos de, de, de edición y si ustedes me lo piden en los comentarios de video tutorial de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, se los dejaré en, en, en un video de regalo, como ustedes me digan, bueno, bye, bye.